este vídeo te vamos a mostrar cómo llevarte 50 euros totalmente gratis gracias a Paypal y el programa de recomendación que tienen actualmente. Además me gustaría recordarte que todavía está activa la promoción de TikTok, llevamos 800 euros retirados ya a nuestra cuenta de Paypal de forma totalmente gratis, puedes aprovecharlo, tienes dos vídeos en nuestro canal en los cuales te explicamos cómo reclamarlos, lo vamos a repasar también a continuación, es súper simple, no te pide Kaizen ni te pide ningún tipo de dato comprometido y también tenemos otro vídeo en el cual te explicamos cómo retirar las ganancias. Es francamente lo más fácil que hemos hecho hasta el momento dentro de todas las aplicaciones, plataformas, exchanges, wallets, etcétera que hemos probado hasta la fecha de hoy. Te animo a que aproveches la oportunidad de TikTok porque estará disponible hasta el día 13 de diciembre. Así que no te duermas y aprovecha y llévate un montón de dinero totalmente gratis gracias a TikTok. Y bien, para participar en la promo de PayPal es muy fácil, tal y como nos indican en su web oficial, nos dice trae a 5 amigos y gana hasta 50 euros y básicamente son tres sencillos pasos que debemos cumplir para que nos den estas ganancias. El primero de ellos es invitar a alguien que conozcas que no tenga Paypal, como es evidente. Paso número 2 es que se registre y vincule una tarjeta de crédito débito o una cuenta bancaria. Y por último, paso tres cuando gasten o envíen un mínimo de 5 euros, os llevaréis 10 euros por cabeza. Nos indica que podemos invitar hasta un máximo de 5 personas, lo cual serán 50 euros. Y también nos dice que nos aseguremos de que estas personas gasten o envíen 5 euros o más. Esta promo finaliza el 31 de diciembre de 2022 y está sujeta a las condiciones que tenemos en la parte inferior en estos términos y condiciones nos indica que no podemos invitar a desconocidos que únicamente pueden ser familiares o amigos por lo tanto en este vídeo no tendrás el link de registro de paypal lo tendrás en nuestro canal y grupo de telegram que tienes abajo en la descripción del vídeo tan solo debes unirte pedírnoslo y te lo facilitaremos de forma súper fácil si tienes cualquier tipo de duda también te ayudaremos para que no tengas ningún problema con el registro o con cualquier acción que debas realizar para tener tu cuenta operativa. Para que realices estas dos acciones te vamos a recomendar que descargues la aplicación de BERS la cual te va a dar 5 euros totalmente gratis y prácticamente instantáneos 5 euros extra que vas a sumar de ganancias totalmente gratis y por otro lado también que aproveches la promoción de TikTok la cual te va a dar 7 euros ¿Por qué te recomendamos estas dos? La primera de ellas, Vers que te va a dar 5 euros totalmente gratis además también te va a dar una tarjeta virtual la cual vas a poder vincular directamente con PayPal y de esta forma podrás hacer depósitos o retiros sin ningún tipo de problema y sin vincular tu cuenta bancaria Por otro lado también tienes la aplicación de TikTok Talk Now, la cual te va a regalar 7 euros totalmente gratis. Estos 7 euros son súper fáciles de reclamar y además, si invitas a familiares o amigos, también vas a poder ganar dinero extra. Tal y como estás viendo en pantalla, nosotros hemos retirado una gran cantidad, lo tenemos ya en nuestra cuenta de N26 y es dinero que vamos a poder gastar absolutamente para lo que nosotros queramos. Tú puedes hacer exactamente lo mismo y de hecho puedes compartir estos vídeos con quien tú consideres con tu link de afiliación o con tu código. De esta forma vas a poder ganar dinero extra sin ningún tipo de problema ni dificultad. Básicamente para participar en la aplicación de TikTok Now debes descargar la aplicación, a continuación introducir el código que estás viendo en pantalla, crear una cuenta o iniciar sesión con tu cuenta de TikTok y ir reclamando cada día durante 7 días las recompensas diarias que te van a ir dando. Es súper sencillo, la verdad es que no tiene ningún tipo de dificultad y es completamente retirable tal y como hemos mostrado ya varias veces, tanto en los dos vídeos de TikTok Now que hemos hecho como en nuestro canal y grupo de Telegram que vamos compartiendo todos y cada uno uno de los comprobantes de pago te animo a que lo aproveches porque te puedes llevar un dineral sin hacer prácticamente nada bien para ir finalizando el vídeo también me gustaría hablarte sobre el sorteo que estamos realizando directamente desde satoshi factory en el cual vamos a regalar 50 dólares para dos ganadores y básicamente debes rellenar este formulario que encontrarás abajo en la descripción del vídeo es muy simple seguirnos en nuestras redes sociales y el día 1 de diciembre daremos los ganadores a través de nuestras redes sociales. Muy sencillo de participar y te puede tocar uno de estos dos premios de 25 dólares para cada uno. Ya por último, si quieres colaborar con el canal puedes comprar cualquier cosa dentro de Amazon, te vamos a dejar un link abajo en la descripción del vídeo y a nosotros nos llegarán unos pequeños céntimos por cada artículo que tú compres. que El próximo día 18 de noviembre se acerca el Black Friday si tienes compras navideñas o cualquier tipo de cosa que las puedes comprar y si entras por este enlace independientemente de lo que compres a nosotros nos va a llegar una pequeña cantidad la verdad es que lo que nos llega es súper poquito pero al final toda ayuda es positiva y es algo que te vamos a agradecer eternamente ahora ya sí espero que te haya gustado y servido esta información si es así como siempre te agradezco que te dejes un buen like